Buenas tardes a todos y a todas, eh, como siempre daros las gracias por venir a compartir de nuevo esta actividad en este espacio de la vorágine, el vuestro y el nuestro y el de todos y todas y hoy es un placer eh, tener a Manuela Parra con nosotras porque viene una vez más a contarnos eh, qué ocurrió en aquellos campos de concentración de españoles exiliados a través de la Argentina. Os puedo asegurar que esta tarde me tenido dio la oportunidad de comer juntas y de, y de compartir un poco lo que ibas a poner. Eh, ha hecho un estudio, me parece que es maravilloso, increíble. Eh, a mí me gustaría hacer solamente, dejar dos pinceladas, que luego seguro que todas vosotras tenéis opción de preguntar y preguntas mucho más interesantes. Pero a mí eh, había una cosa que me llamó la atención, y es que os vais a dar cuenta, de que no hay ninguna mujer. Sí. La segunda cosa que me parece importantísima es ver, lo estaba hablando con Ángel y con, con Storky, es eh, cómo, a pesar del horror de los campos, hay capacidad, el ser humano todavía tiene capacidad, para eh, poder contar sus vivencias, para poder tener un diario de, de campo, un diario personal a través de la pintura, de la escultura, de la poesía. Y... Mm, preguntarnos por qué, no eh, por qué existían estos barracones de la cultura y un tercer aspecto que a mí me parecía muy importante y es eh, que a pesar de esas condiciones tan extremas mm, se les exigía a alguna de las personas que querían entrar en ese barracón de intelectuales que demostraran de qué disciplina ellos eran expertos, uh -huh. ¿Mm? que lo hemos estado comentando, ¿verdad Manuela? Uh -huh. Entonces, mm, en esa situación, que todavía eh, tengamos que demostrar por qué somos o no somos artistas, eh, me parecía algo eh, de verdad para pensar. ¿no? Y para pensar no en lo que pasaba entonces, que también, sino en lo que está pasando hoy en día. ¿no? Entonces, bueno, eh, solamente darle la palabra a Manuela, agradecerla que venga a compartir esta tarde con nosotros y con nosotras. Y como siempre, y eh, aunque como dice aquí el compa Paco, es lo que más pereza nos da a veces decir y, y a veces, eh, incluso bueno, cierta, cierto pudor, es que si existe espacio os agrada, que necesitamos de la ayuda de, de todas, que tenemos caja de colaboración, que necesitamos que haya más, más personas que sean aliadas de la vorágine y que desde luego este espacio es posible gracias a todas vosotras y a la colaboración que hacéis día a día, no solamente la compra de libros, sino la participación de estos eventos y desde luego con, con vuestras aportaciones. Así que nada más, buenas tardes y adelante. ¿vale? Voy a... Sí, por eso que he pedido a Paco y a, a las amigas de eh, venir a veces para explicaros porque tengo un acento un poco difícil. ¿eh? Un poco Soy un poco francés, franco español porque tengo las dos nacionalidades, pero no aprendí nunca el español. Ah, bueno. uh, antes de empezar quiero decir una cosa que me importa porque soy uh, hija de Republicano, eh, que, escribe, eh, que escribe en un libro, eh, Antonio Rivera, un libro que se llama Moguer, 19, 1936. Esto me toca. Si hacemos del olvido nuestra única forma de recordar, no será posible cambiar de lógica política y continuaremos la trayectoria recibida, aunque eso signifique caminar sobre nueva injusticia y renunciar a la libertad y a la responsabilidad. Yo hago, hago todo esto por eso. Voy a leer, ¿eh? es más fácil para mí. Uh... El título se llama Arte para sobrevivir, eh, obras y mensajes. Y podemos, eh, a través de los libros que he traído, algunos eh, que he leído para hacer esta presentación, podemos eh, conocer las situaciones en España ante la, la guerra civil, y uh, las condiciones de los uh, refugiados, exiliados en los campos a Francia. Uh, después veremos, eh, podemos uh, verlos. Como voces del extremo, la voragine se me antoja un marco relevante para la presentación de las obras pictóricas creadas por republicanos españoles en los campos de concentración en Francia. Es necesario dar a conocer este patrimonio pictórico que cuenta una historia interminable y terrible, una historia que continúa porque... No han cesado las guerras, la oscuridad, el poder, el dinero, la violencia o el benefico, beneficio de unos pocos en detrimento de mucho. Presentamos aquí una herencia pictórica que desafía el destino de los hombres que, en las condiciones más extremas, tienen fuerza para crear, ofrecer arte, belleza, producir una estética para reivindicar una ética y plantarle cara al horror. A través de sus obras, tra creamos aquí el espíritu creativo de estos hombres que se movieron entre la extrema pobreza, pero que no perdieron ni la sonrisa ni su visión del mundo nuevo que habían soñado, deseado y construido en España. Ellos nos dejaron testimonios de terribles situaciones cotidianas que a veces retratan con humor, como si el sentido de la tragedia solo se pudiera seguir en algunas pistas, mensajes, mensajes secretos y rastros congelados en algunos lienzos que hoy se hace difícilmente comprensibles fuera de aquel contexto histórico. Una herencia pictórica que nos transmite para que estas imágenes mantengan, mantengan despierta nuestra conciencia para no olvidar, no olvidarlos, para no olvidarnos. La retirada, el año que viene, hace 80 años. ¿Eh? La retirada arrolló sobre los, ca los caminos del exilio a 500.000 civiles y combatientes entre enero y febrero de 1939. Entre ellos, escritores, poetas, pintores, escultores. Es en los campos, los refugiados hicieron arte como forma de existir, de sobrevivir, de gritar, de nacer y renacer. Tenía una necesidad de escapar de lo inenarrable, aunque fuera con la imaginación. Así es, el arte se convirtió en una forma de supervivencia espiritual y material y lo sirvió para crear, para expresarse para resistir y comprometerse, para testimoniar, para matar el tiempo luchar contra la depresión amén de ganar unos francos. Francos. No francos. No tenemos que... Disculpa. Gran parte de las obras producidas muestra una expresión artística inquietante de la escritura pictórica y del mensaje que transmitan. Así es, en las mejorías vemos a los exiliados heridos, huyendo, cruzando la frontera por los Pirineos en invierno. Vamos a ver No deseados en Francia, pidiendo refugio en largas filas que, no, que se nos muestra en los cuadros que han quedado como reflejo de su angustia y dolor Aquí tenemos un cuadro de un hombre que se llama uh, Franz Clapper Es un catalán y uh, vemos la fila serpentea hacia la, la lejana uh, que para enseñarnos um, la, la dificultad que tenían los, los exiliados a pasar la frontera el dolor, la, las espaldas encorvadas y vemos otras, otro, otro cuadro de Franz Capet sobre esta... Um, esta situación cuando pase, ha pasado la, la frontera. Uh, Franch Klapper es un catalán, y ha hecho también otras obras, vemos aquí el dolor del exilio que empieza, uh, ha hecho otro um, cuadro que nos enseña de la multitud, el montón, los, los hombres estaba uh, a la frontera y esperaba por entrar y, y, y vemos aquí el montón que quiere ir uh, porque la, la francia no quería abrir las, las, las puertas de, de, de, de, de los perineos y aquí vemos cómo la, la gente esperaba pa, para entrar en francia Todas este obras son hechas en los campos entre 39 y 42 yo no he querido uh, coger en esta conferencia obras que que, que, los, que, que los que los los, los han hecho después porque me parecía que para coger el momento es más mejor de coger eh, cuadros de, de esta época aquí tenemos obras de lápiz sobre papel eh, hecha en los eh, campos de aras por eh, para Antoni Clave Antoni Clave también es un catalán todos este pintores estaba en un sindicato de los dibujadores, de los dibujadores eh, dibujante, perdone, pujante en, en Barcelona. Y uh, estaba en los Campos de Arras, porque no, no tenía más sitio el Campo de Argiles, ¿eh? el Campo de Arras estaba en Perpignan, es un establo en desuso, donde encontramos a Clavés, Fonsérez, que salieron gracias a un pintor francés, que se llamaba Martí y también a Marie Martin, para mostrar su solidaridad con ellos, acepta presentar en su galería de Perpignan las obras de, los, de, de, de estos pintores. La galería de María Martin se llamaba La Maison Vivante, la casa que vive. Y los dos, organizarán exposiciones de otros pintores como Pedro Flores o Fernando Calico, que estaba también en el, en el campo de Arás, uh, porque quería uh, dar a conocer al público de Perpignan los artistas que estaba encerrado en el campo y quería también um, hacer salir, salir de, del campo de, de, de Arras. Uh, esto dará como resultado una influencia de solicitudes de artistas internados en otros lugares. En un intento de responder, Martí Vives organizará una, una red de ayuda internacional para tratar de liberarlos de los campamentos. Después comenzó la guerra a Francia y contra la alemania y todo esto se acabó la exposición la, uh, para salir los, uh, los artistas de los campos otra parte de, de obras que no habla del campo aquí tenemos una obra de Franz Clappers, José Franz Clappers, que se llama La Tempesta. Es uh, guache, no sé cómo se dice gouache, y uh, que quiere mostrarnos la locura, la lerenitis, la arena, la lerenitis, la, la, la locura de, de la arena que estaba en los campos. Aquí vemos el viento en todas las obras tenemos el viento, la arena la que y que, e, esta palabra que los internados han creado que se llama la arenitis, la locura de, de la arena eh, vemos también la desesperación esto es una obra más um, más uh, posterior sí, porque vemos que está con uh, oil eh, se dice oil en español y eh, parece que los artistas han tenido relación con la exterior para, para coger eh, oils. Es una obra que es de 1942 y se llama A España o A la Legión. Pero vemos el, la desesperación de los hombres solo eh, en los campos. Otra que es sobre papel uh, que es de 1939 uh, nos enseña de la tristeza esta es de José Nario no, uh, Naro Celar, Celorio uh, que la ha hecho uh, esta obra está en el MUMO el MUME a la yunquera el MUME es el museo de memoria que está en la yunquera. ¿Saba? Uy, porque no hablo muy bien. ¿eh? No, eh, es no Esta obra está de, uh, de Morales, con una historia particular. Uh, y se encuentra en una revista que se llama Desde El Rosalión. Es un álbum artístico literario, y gracias a esta revista uh, había internado uh, artistas. Uh, poeta, pintores que que han ha hecho un, un grupo y que uh, uh, hacía una revista para pasar el tiempo. Y uh, este álbum estaba maravilloso y uh, la, la familia Pace, una familia de, de, de Argelès, ha visto este álbum y ha uh, dicho yo voy a habilitar alguna dependencia de mi castillo, el castillo de Valmy y que está a poco de distancia de Argelés-sur-Mer para acoger a los intelectuales, pintores, dibujantes y escultores y los artistas han ido y crean, venden, venden su arte y organizan exposiciones en el castillo. Donc, esto es una, una manera de demostrar que la solidaridad en los, entre artistas, eh, han salido muchos artistas de los campos de, de concentración. Dentro de los campos también se organiza exposición de arte, en Bacarés, los artistas crearon un palacio de las exposiciones. En Argiles sur Mer, los reclusos organizaron una exposición de belas artes. En Saint-Cyprien se construye una barraca que hace las veces de galería de arte. Otro testimonio de Franz Cabres. En, sobre los campos, es el campo de Gurs. Aquí tenemos una tinta y aguacelia. Uh, vemos la ociosidad os, de los hombres que se convirtieron en sombras y en el campamento de Gurs. En este campo disciplinario, los artistas harán las dos esculturas de tierra con sus manos las España agonizante sobre el tema de la guerra civil y la última bomba dedicada a los víctimas de Guernica. Um, um, han cogido la, la, el pretexto, se dice, de la, del aniversario de la República Francesa. E, como el, el campo de Gurs estaba un campo muy uh, peligroso, muy de, de, duro, los uh, militares han, han dicho si hace cosa y los republicanos han hecho de cosas dedicadas a los españoles. Otro. aquí. Y tenemos el libro de Délio de Gómez que es de Sevilla que ha hecho mucho dibujo muchos grabados también uh, y ha ido a muchos campos a varios campos de a Francia ha muerto en barcelona uh, y um, después se ha escapado de los campos uh, es un hombre que es muy comprometido en la guerra civil y también en la resistencia en España. Y vemos la rabia porque, bueno, están detrás alambradas. ¿eh? Los campos los eh, lo habla también los dibujos no, no hablan también de la soledad, del hambre. Aquí tenemos un dibujo de, um, de Carl Fonseré que nos habla de la soledad. Es, también es un lápiz, solo lápiz sobre un papel, papel que encontraba, ¿eh? que intercambiaba con, con los guardianes hacía también retrato de los guardias porque los, los guardias los daba uh, papel u, uh, u, u, u guache, no sé cómo se dice en español. es otro, para eh, enseñarnos la soledad, eh. también de claves es este. Algunos pintores uh, no querían no quería ir en grupo. Hablo de Manolo Valiente, que tú has citado un poco uh, antes. Manolo Valiente es un, un hombre que estaba de Sevilla, eh, cerca de Sevilla, y uh, ha hecho la, la guerra civil y después uh, fue en, en los uh, campos y este hombre cuando fue en Argelés, entendió que había uh, una baraca de la de los artistas que estaban más uh, confortables y uh, pidió irse a esta baraca pero uh, para entrar en esta baraca los artistas quería ver si los hombres estaba bueno artista don le ha dicho Um, tiene que hacer una obra y después vendremos a ver y si nos gusta vendrás con nosotros y uh, manolo valiente ha hecho una obra en 24 horas con la tierra del campo una obra maravillosa de, de, un, de un visaje maravillosa y, uh, y la um, la, la, la, la, como la, muen, la muestra muestra a los a los artistas y le dice, sí, es muy bien muy bonita, puede venir con nosotros ella ha dicho, no, yo no quiero venir con vosotros ahora bueno, por eso que dice que esto Carolina ¿no? después aquí tenemos un libro de Manolo Valiente que se llama también Juan de Pena él se llama Juan de Pena, que ha hecho uh, en el campo poemas maravilloso, que habla también de la arena, del viento y grabados. Y los grabados son hechos uh, con uh, madera que se encontraba en el campo de Argelés. Y cuando salió del campo le, le ha puesto con, con tinta. Voy a enseñaros, porque es... Uh, tanto bonita. Este se llama, uh, es una metáfora uh, que, que habla de, de, de Don Quijote. Le damos a leer. Eso. Yo soy bandido de nubes y robo los horizontes que guardo en la caja negra de las penas de mis noches. Si los, guardas, si los guardias lo supieran y vinieran con sus bronces despertarían los niños que en los pechos se corrompen. Yo soy bandido de nubes y robo los horizontes para hacer muecas de fuego y dolores de altavoces. Pues tengo en el cuerpo, pues tengo en el cuerpo campos que llevan el negro coche, vestido de alambre verde, un enorme pasaporte, podrido de espera loca y muerto de arena y cobre. Si yo no fuera bandido de nubes y de horizontes, en un rincón de madera, hubiera perdido el nombre, aguardando y aguardando el día que tú conoces. Mientras el canto del gallo me hubiera roto la noche, mientras el canto del gallo me hubiera roto la noche. Pero como soy bandido de nubes y de horizontes, me paso el tiempo robando la vitrina de la noche. Esto es más bonito. Aquí tenemos uh, de otros uh, artistas que no hablan de, del hambre, estomadivi, y mira, este cuadro se llama La rata, y uh, vemos que el hombre come, come una rata, pero piensa en pollo. ¿Eh? Esto es una, una guacha. No sé, no sé, no sé. Esto también para por alambre, eh, que tenía en los campos, es de Franz Klepper. Es el primero, um, la primera comida caliente en el campo de 1939. No hablas también la sobra del frío. Es un dibujo de anónimo. No, sabe, no sabemos quién ha hecho este dibujo. Los dibujos no hablas también de la, de la enfermedad, ¿eh? es un, un dibujo este de, de Celario, sí. Uh, y uh, también nos hables de la muerte de los niños, porque hablamos de los hombres, pero en los campos había también niños y mujeres. ¿eh? Francia Lapers, que vemos que tenía uh, varias uh, escrituras pictóricas. ¿eh? Aquí tenemos otra, y, uh, nos enseña los enteramente en los campos de San Ciprián, y el, el, uno que se llama este El mort de fred, el, el mort de frío. ¿eh? Él hable, eh, escribe en catalán, eh, por eso. Ahora, hay otras uh, obras que no hablan de la vida cotidiana en los campos. Aquí es una obra que se llama uh, El barrio chino. ¿Por qué El barrio chino? Es Tomadivi ¿eh? también eh, que, que ha hecho esta obra. Porque los campos estaban un lugar de paseo para, lo, para los habitantes de los, de los pueblos franceses y un lugar de intercambio para los internados una ilusión de vida a donde se pagaba, se pagaba con billetes de la república. Eh, vemos los republicanos. Vemos otro eh, que nos enseña el, eh, la, la cola para ir a buscar del agua. Eh, podemos pensar que es agua de, de mar. Eh, que hay mucha gente que ha muerto muerta de, de, de, de beber agua de mar. Detrás vemos, detrás, no sé si vemos, que esta tienda de campaña. de campaña, ¿eh? Y aquí colas también, esta, este es uh, Tomajivi, que me gusta mucho, ¿eh? uh, cola para ir a buscar a comer con el frío de, de enero. Otra obra, otra obra de, de Miro, uh, que nos enseña cómo estaban las mujeres y los hombres eh, separados separado por alambradas, eh, y hablabas uh, como esto, y mi padre esto me lo cuento. Hay una parte importante de la vida cotidiana que nos enseña que hay mucho mucha gente que escribe ¿Eh? aquí tenemos uh, dibujo de Carl Cere, uh, de Josef Narrocelario ¿eh? se lee se escribe y esta de Franz Carpers es muy importante porque nos enseña la felicidad de un hombre que recibe por la primera vez una carta eh, recordamos el año pasado cuando he hecho la, la, la, la, exposición. la exposición y también eh, el, el recital de poesía, que eh, las cartas no, no, no podían los republicanos eh, recibir muchas cartas porque los, eh, los guardian las guardaba y algunas no estaban dado a los, a los republicanos. Aquí, testimonio de la escuela que se hacía también en los campos. ¿eh? La, la escuela la, seguía la, la obra de la república ¿eh? para por, a la educación popular. Y otro testimonio, cuando los artistas hacían los... Um, Retratos de los guardians para tener un poco dinero o cigarrillo para vivir, sobrevivir. Este testimonio también es de Franz Clapper y nos habla de, de las condiciones de las uh, compañías extranjeras en los campos uh, a Saint-Rémy de, de un pueblo que se llama Saint-Rémy de Provence que está cerca de Marsella y uh, por la noche los trabajadores se encontraban en un sitio uh, después de trabajar en el ayuntamiento. Eh, quizás sea interesante recordar, porque el año pasado nos lo contó con mucho detalle eh, Manuela, las compañías extranjeras eran ¿Sí? compañías formadas por trabajadores forzados de los campos de concentración y era una manera para los presos republicanos de salir del campo al menos, de estar fuera del campo, trabajaban porque eh, ya estaba la guerra contra Alemania eh, las zonas rurales de Francia había, había, y y había esa mano de obra así que era un régimen de pues, semi controlada pero dormían fuera de los campos y por eso buscaban esa posibilidad de trabajar fuera ¿Perdón? Aquí tenemos otra manera, otra escritura pictórica ¿eh? que me parece interesante. Es de Bonet, Luis Bonet uh, López. Eh, y miramos el, el, el, la relación con el, el, gendarme, el gendarme y los obreros. ¿eh? Esto es muy interesante como, como obras. Las condiciones percepción y confinamiento adquiere una dimensión particular bajo el lápiz de Bartoli. Sus dibujos, hechos en secreto, denuncia abiertamente el horror, los abusos, con una violencia inódita. Y la fuerza de su línea nos lleva en una dimensión más política. Estos... Bellos dibujos describen situaciones cotidianas donde los personajes oscilan entre lo real y lo irreal. Personajes gordos, los, los guardian franceses, eh. flacos, los republicanos, uh, cara, vamos a ver otros eh, dibujos de él mira, este que quiere irse aquí um, los guardianes que tiene, que tiene cabeza de bestiales y los republicanos vemos aquí aquí tenemos los uh, guardianes que tiene alas de demonios y los, y los republicanos Alla de ángel ¿Eh? estos son testimonio muy muy importante uh, uh, por, uh, por, para nosotros aquí abusos uh, en los campos y también con las caras uh, bestiales de, de los guardianes. otras con escrito escritor Este es, es este libro que podré después leer uh, he cogido algunas uh, pero no he podido coger todo, es, es muy muy fuerte y uh, este, después se fue a México a vivir en México uh, se, no se quedó uh, como la mayoría de de los, de los pintores se, se quedó a Francia y él no se fue a México de que tiene. es es su, um, su sobrino que ha hecho que es fotógrafo que ha hecho uh, después la regresó a los vuelos uh, del exilio y uh, ha hecho con su fotografía uh, pendiente Pendiente con los dibujos de es muy, muy Otro testimonio que se llama Historia eh, de Es se dice de es el campo de concentración muy, muy, muy, muy, muy, Es el can de concentración de Gurs que nos enseña la llegada de los españoles, eh, el campo y la vida cotid cotidiana que allí tenía lugar. Es una obra magnífica con sus 18 piezas con pintura, breve, manuscrito y dibujo a tinta de chine. Reuníse en, en este libro que tengo aquí también. Perdona, ¿eh? es un poco... <risa> Aquí tiene también podrá verlo uh, toda la sombra que cuenta, porque él quería uh, hacer un testimonio de, de qué pasó uh, en los campos. Y quería que, um, um, que toda la emoción uh, se fue porque, porque, por enseñar la realidad sin emoción que se enseña más bien, más que cuando hay emoción la realidad es un poco uh, diferente su obra es esta ah, y decías esto que quería transformar la intimidad en algo que compartir con los espectadores de dentro y de fuera del campo para trasladar el plano racional, lo irracional. Donc, aquí tenemos... Eh, trabaja, él trabaja mucho los, eh, los cielos, eh, como, como Nold. Eh, mira. La llegada de los españoles. adentro de los campos la desesperación la cuando salía, salían para ir a pasear cuando se fueron en los campos de trabajadores extranjeros las baracas con la cómo se dice la, buf. la charla, el lodo. Bar, el bar. Es. Uh, es Manolo Valiente, otra vez, que nos ofre un, un ofrece un punto de vista más original, pintando los campos de refugiados desde fuera con un ojo que nos mira. Esto es particular. Nunca no le hemos visto a otro. Se, se, se mira los campos de esto, pero no se mira. Es también la, el ojo de la conciencia, esto. ¿Eh? El ojo estaba en la tumba y miraba a Caen. <risa> y entonces, eh, vamos a. Es un libro este. Uh, ha hecho también este libro en los campos, como lo dice antes y nos lleva en un universo cerrado la barraca, al mar en el inferno de arena y nos da un testimonio terrible de las alambradas adentro hay una, un poema que, con una, un verso que dice y Pedro Jiménez calla la boca llena de, alembra, de alambre no puede decir palabra Vamos a salir, Paco va a salir, ah, bueno. sí. A ¿Federico García Lorca ah, bueno. este, eh? ¿Lo Romance en octámbulo. Arena, arena, arena. Alambre hambre sube la playa, el mar como verde almendra enseña su boca amarga. Estaba Pedro Jiménez durmiéndose en la barraca y un mar confuso de luna, de peón, caballo y dama la está poniendo en peligro su buena razón probada. Señores, mis Gendarmes, tranquilidad de la Francia, ¿me quieren dejar ustedes sembrar el viento en la playa? Yo tenía un huerto mío y ya no tengo ni casa. —Señores, moncien gendarmes, dejad que rueden las latas. Mi amigo Antonio Portales se enganchó en las alambradas. El pobre salvó su pelo a costa de sus espaldas. —Arena, arena, arena, alambradas y barracas. —Señores, ¿vais a dejarme con la boca sin palabras? —Tu madre te espera, Antonio, y a mí me espera la paca. —Se puede saber, por suerte... ¿A quién espera esa barca? Está cargada de luna y tiene parada el alma. Yo tengo muy buenos remos y una brújula de nácar. ¿Por qué no nos vamos ahora que no hay nadie en la barraca? Señores, me siguen darmes. Yo les regalo mi faja y el retrato de mi niña y un lapicero de plata. Pero tienen que dejarme sembrar el viento en la playa y curarle a mi compadre las heridas de la espalda. Todo se ha puesto en silencio. Y Pedro Jiménez Calla, la boca llena de alambre, no puede decir palabra. Este es Manuel Valiente. Uh, no, reg no, regrese, no regreso nunca a España él. Al final de la guerra. Bueno, es este. Vamos a ver un poco. ¿Eh? Los clavados ¿eh? que han hecho. Arena y viento y baraca. Al final de la guerra, la mayoría de los pintores Mencionados participarán en el desarrollo de la pintura en Francia y algunos como Antoni Claves serán parte del movimiento de la Escuela Española de París. Otros sin necesariamente asociarse buscarán la solidaridad de otros españoles ya en París. Otros o artistas se unirán a la Escuela de Toulouse consideraba más popular y sindical. A menudo son autodidactas, muchos jóvenes han descubierto su talento en los campos. A pesar de la existencia de estas dos escuelas separadas, los artistas españoles exhibirán juntos en algunas ocasiones como los demostró la primera exposición celebrada en la Cámara de Comercio de Toulouse titulada El Arte Español del Exilio en 1947. Fue organizada por la CNT, CIA, Solidaridad Internacional Antifascista y el MLE, Movimiento Libertario Español. 200 obras se presentan desde Pablo Picasso, pasando por Juan Gris, y una largo, larga nómina de artistas. El cuartel que anuncia la exposición fue obra de un gran artista afiliado a la CNT llamada Argullo. Ahora vamos a ver, cosa que me hace reír un poco, que son los artistas uh, del campo de Setfo, a donde mi padre fue. Otros pintores del campo de Setfond, que se llamaba Salvador Soria Sabater, José Martí, jo José Ponti y Buenaventura Trepa, salgarán del campo porque el alcalde del pueblo, al conocer de su talento, invitó, invit los invitó a pintar cuadros para conmemorar el aniversario de la República Francesa. Pintarán en el, en el ayuntamiento del pueblo y, para evitar que ensucien el suelo con los zapatos ambarada, ambarados por el fango del campamento, se le ofrecerá posteriormente residir en este lugar. Luego, el sacerdote del pueblo le pide que repente la iglesia de Sainte-Blaise. Los artistas lo propu los propusieron realizar un fresco del camino de la cruz de 20 metros. Quería salir del campo. Por eso que a, uh, a, a todo esto se dice uh, a pro a pro propósito po sí, ¿no? sí, sí, porque lo quería salir comer, no tenía frío en el, en el campo de set de set uh, primer mes de, de la llegada de de de los tenido, me de me de 20, 20 muertos de frío, de hambre, de hambre de set de de José Pontimuste pintará el cuadro, que está, es este, la llegada de los españoles a Setfón. Sorprendidos, vemos una multitud de notables y, y aldeemos jubilosos, felices con la llegada de este pobre, pobre gente pero no es la verdad, los españoles fuer fueron acogidos con temor. Porque qué Ponti decidió embellecer la situación? Según el testimonio, quería agradecer al alcalde el haberlos sacado del campamento. A través de la pintura tratará de ganarse la benevolencia de la gente para que no se le considerara como seres indeseables, para obtener condiciones de vida más agradables e incluso oferta de trabajo. La gente en el pueblo, la gente es un pequeño pueblo de 3.000 habitantes hoy y no sabemos por qué Ponti ha hecho esto. Nunca han algunos, gente no lo sabe. Vemos aquí tenemos el alcalde, alcalde que está pintado. Uh, tenemos también um, uno, unos um, guardas que coge la maleta. Uh, es, es, no es no la verdad. ¿eh? <risa> y yo, y aquí tiene la, la mujer de un de un. Um, porque este pueblo este, estaba, tenía mucha fábrica de, de, ¿cómo sombreros. de sombreros de paja de paja. Y aquí tenemos la, la mujer de un, de un industrial ¿eh? de, de, de, de este pueblo. Y uh, me parece a mí que este uh, como cuadro hay similitud con la historia de San Roque. Ah, vamos a ver, Roque. Uh, pintado para un catalán que se llamaba Ribalta. Después veremos que está la misma, la misma cara. Uh, San Roque con el, el pelo roque, uh, con el pan eh, que. que que el, que, el, que el perro iba a buscar para dar a, a Saint-Roch a comer. Saint-Roch estaba un, un hombre de Montpellier que está cerca de, de, de este pueblo también. Bueno, me parece que hay similitud. Pero cuando piensa que decían que los españoles venían a comer el pan de francés, aquí tenemos una mujer que da pan a un hombre. Por eso que es muy uh, muy uh, particular. Me parece que hay mensaje detrás de este, pero no sabemos bien interpretarlo. Aquí bueno si no lo vemos bien, vemos que la, el rostro de, de, de este. Y, um, este pintador um, estaba Ponte estaba también estaba pintador en, en pintador eh, pintor en, en españa estaba de, de cerca de, de barcelona y ribalta también y tenemos un poco eh, el pan la cara muy bueno um, Aquí tenemos también otra obras de Ponty, eh, uh, que ha hecho um, para conmemorar la República Francesa, eh, uh, que ha hecho un cuadro de, de Rouget de Lille. Y todo este cuadro son en el ayuntamiento de, de Setfog. Y tenemos este de Sabater. Uh, que uh, nos enseña la, la, la, la, la, espera, la, toma la, la toma de la Bastilla, de Soria, Salvador Soledad, que quiere, que, quiere, um, um, sí, que toma, espera, se, por su parte, mientras tento, tanto pinto la toma de la Bastilla, pero la pintura muestra también a dos hombres llamando a la puerta, o intentando empujar una pesada puerta de madera y una mujer esperando para entrar que ondea la bandera francesa. Se parece a la mujer de la obra scène de barricade» de Eugène Delacroix, que es la libertad que guida el pueblo. La pueblo. Sí, esto es. Albert, esta escena no podemos dejar de pensar en las luchas de los republicanos por la libertad y la república y que lograron entrar en Francia en enero y febrero de 1939. Otra sorpresa. Me gusta mucho este pintor que se llama Buenaventura Trepa ha muerto a la, a la, por de enfermedad en setfond a la edad de 34 años participó con José Martí a la realización de, una de un magnífico fresco representado las estaciones de las Cruz en la iglesia de Semblas pues bien esta fresca hay un elemento particular uh, que uh, ve ve vemos aquí es el rostro de Buenaventura. Se sí, mismo, ¿no? sí, no, sí, sí, sí. Parece supronante incluso si la reproducción del autorretrato en obra es una práctica común en la historia del arte que Trepa la utilizará en este contexto vestirse como una mujer en un edificio religioso pintarse en el lugar de la Virgen María es una forma de extraer una sonrisa de los labios del espectador una forma de expresar la ironía del destino de pintar, una situación cómica para estos republicanos a menudo poco inclinados a la religión. Una farsa, una provocación, una forma de sorprender, un deseo de dejar, dejar así su firma. Ha hecho también él otro escena, uh, um, es este, que es muy sorprendente en ¿eh? este, este detalle. No, me parece que la, la expresión de la dolor no es muy, muy bien. No sé qué vosotros pensáis. Pero. Me parece que es un hombre que tenía mucho humor. Humor. Humor. humor. humor, humor. Bueno, hecho como puedo. y lo que sale, todo es arena, la luz es arena que alumbra, el fuego es arena, el dolor es arena que arranca y la arena tiene manos y pies y anda y golpea y todo lo que como es arena y el día es arena que quiere irse, que va y la calma no existe, es la arena, la arena, la arena la arena que todo lo arrastra hacia la cuenca del cero. Yo soy arena, y tú, y él, y el soldado, y el general. Hablar no es nada, la voz está hueca y llena de arena. Yo veo en el ojo de la paciencia el deseo que es arena. Y la arena es combate por la vida que es arena por la espalda que corta, por el silencio que es patria del pensamiento que espera. Yo soy arena, y tú, y él, y el guardia, por eso no callo, ni hablo, porque soy arena. Y mi alma no existe, ni mi dolor, ni el tuyo, ni el de él. Todo es arena, arena, arena, arena. Ahora, <risa> por me hacer perdonar, <risa> ¿se entiende? Porque no he leído muy bien, no, lo siento. Genial, genial. A todo. Todo. Sí. Voy a leer un poema en francés que no he leído la misma uh, Que hablas de las mujeres que leí en, en Moguer este año, que estaba, por eso que me gusta leerlo. <coughs> y uh, que hablas de las uh, rosas de las Treces rosas sí. uh, y de las uh, también de Guyana he cogido un fragmento porque es un poema muy largo y después uh, leeré un, un otro que se llama camping campo que, que habla de ver muchas cosas La danse macabre. J'ai vingt ans. Je pense aux amandes, à leur pulpe tendre, à leur douceur d'ange, amertume en ce matin. Je pense aux oranges, odeur sucrée de valence, jus de miel en ces dimanches, acide en ce matin. Je pense... À ces bruyères oscillantes en ces collines capricieuses libertines Maléfiques en ce matin Je pense à mon enfance À ces fragrances d'espérance, à ces rêves de décence Meurtriers en ce matin Je pense à cette danse Tourbillon de l'injustice valse macabre En ce matin J'ai trente ans 30 ans de misère à trimer sur cette terre mélangée à ses ronces pour sortir de la honte d'avoir à mentir. Pelotons d'indécence, ils utilisent notre innocence pour donner un exemple. Comment ont-ils des espérances J'ai 29 ans. En ce jour funeste sur le clavier de l'infortune, Mélodie de tristesse, partition inachevée Par la note de son arme qu'il va décharger En musique saccadée, j'ai 18 ans. Je pleure, ma mère, contre le mur du cimetière, Bientôt à terre, parmi toutes ces pierres, Parmi toutes ces ombres enfouies, dans ces tombes ramures entrelacées de tant de roses condamnées de transformer un rêve en réalité. Fallait-il se taire Fallait-il combattre Fallait-il se battre Fallait-il que je meure par ce bras armé Ces hommes sans conscience je tu ils nous vous On tue, femme rouge sans nom, poupée de chair, poupée chiffon. Je tu ils nous vous ont tiré sans poser une question. Ordre donné, ordre exécuté sans état d'âme et sans regret. Ils ont exécuté. Je tue, ils, ils nous vous ont se tait. À la faute, après tant d'années, silence. Vous allez les réveiller. Silence. J'ai tant d'années, je suis l'injustice et je persiste. Je suis la misère et je réitère pour cultiver en toute impunité l'inégalité. Aucune tombe. Aucun sacrifice ne réveilleront la conscience de ceux qui ont conscience de l'œuvre de silence que j'accomplis en paix. La vérité est cruelle. En ce monde d'abondance, où la mémoire est défaillante, ils cultivent ce silence, ils propagent l'indifférence et poursuivent, sans chuter, le chemin de la richesse. Et de la posteridad. ¿Sigo? Bueno. Camping de campo. He escrito este poema cuando fue este año en Ángeles por la, la, la, la, la homenaje a Antonio Machado. Eh, he dormido en, en baraca, a donde había las baracas de los, eh, los presos, pero la había uh, baraca de turismo. Esto me ha dado, no he dormido de la noche. Eh, de Il est des champs de vagues, blanches écumes alignées, désertées par la mémoire, que le matin oublie de réveiller. Il est des souffles de douleur, du vent froid sur les alberts, un rafale de questions que le soir pose à la raison. Assise sur leur rivage, j'entends le sifflement du vent, une rumeur éternelle du cycle infernal du temps. Qu'y a-t-il sous ce sable, du sable, et sous le sable, du sable, mouillé de leur peur, mouillé de leur peur Qu'y a-t-il sur ce sable, des arbres, des tentes, des bungalows, des barres de béton entassées pour la saison, Qui a-t-il au-dessus du sable, le ciel bleu et des avions qui pourraient être de chasse et détruire jusqu'à ton nom. un espagnol En español. Y, y me perdonáis por os la osadía. Eh, Va vale, el primero. La danza macabra. Tengo 20 años. Pienso en las almendras, en su dulzura angelical, en su culpa tierna. Amargas esta mañana. Pienso en las naranjas, olor suave de Valencia, zumo de miel en estas fiestas. Ácidas esta mañana. Pienso en las matas de lavanda, oscilantes en las colinas, caprichosas, libertinas, maléficas esta mañana. Pienso en mi infancia, en las fragancias de esperanza, ¿no? en estos sueños de decencia, mortíferas esta mañana. Pienso en esta danza, torbellino de injusticia, pals macabro, esta mañana. Tengo treinta años, treinta años de miseria de pringarme por esta tierra entremezclada con estas zarzas para salir de la vergüenza por no querer mendigar más. El pelotón de la indecencia utiliza nuestra inocencia para dar un ejemplo de potencia para enseñar cómo se mata la esperanza. Tengo 29 años. En este día de infortunio, en este funesto teclado, melodía de desamparo, partitura incompleta, él... Descargar su arma y sonar una nota, melodía entrecortada. Tengo 18 años, lloro por mi madre, cerca del muro, pronto en la tierra, entre todas estas piedras, entre todas estas sombras, enterrada en estas tumbas, ramajes entrelazados de tantas rosas condenadas, por un sueño que su bala borrará. ¿Por qué callarse? ¿Por qué luchar? ¿Por qué resistir? ¿Por qué morir? Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, unos, matan. Mujeres rojas sin nombre, muñecas de carne, muñecas de trapo. Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, unos, disparan sin preguntar. Orden dada, orden ejecutada sin un estado de ánimo, sin un pensar, han ejecutado. Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, unos callan. ¿De quién es la culpa después de tantos años? Silencio, vas a despertarnos. ¿Tengo tantos años? Soy la injusticia y persigo, soy la miseria y reitero, para seguir cultivando las semillas de la desigualdad. Ninguna tumba, ningún sacrificio despierta en la conciencia de los que conocen en conciencia mi obra de silencio que sigue en paz. La verdad es cruel en este mundo de abundancia en que falla la memoria. Ellos cultivan el silencio, ellos propagan la indiferencia y siguen sin caerse de su camino de riqueza y prosperidad. Y... Ah. y Camping Campo 2019-1939 Hay campos de ondas blancas líneas de espumas olvidadas por la memoria que las mañanas no despiertan hay soplos de dolores del viento frío de los alberes en ráfagas de preguntas que la noche pide la razón en la orilla del mar oigo el silbido del viento, un rumor eterno del ciclo infernal del tiempo. ¿Qué hay debajo de la arena? Arena. ¿Y debajo de la arena? Arena mojada por sus miedos, mojada por sus llantos. ¿Qué hay encima de la arena? Árboles, tiendas, bungalows, muros de hormigón, turistas con gafas negras y olor bronceador. ¿Qué hay más arriba de la arena? El cielo azul y aviones, tal vez, pueden ser de cazas y destruir hasta tu nombre. Perdón, ¿eh? No puedo bien español, que no hablo mucho, muy bien el español. Ahora, si quieres, puedes um, sí, comentar ya o comentar, o sí, podemos hablar de, de todo esto. Me tengo curiosidad porque he leído hace poco un libro que ha sido también sobre la guerra civil, la entrada a Francia, y de una pareja y él quedó uh -huh. en el campo. Eh, es que no me, quedé, no me quedé con el nombre, ¿están en un campo de... en, en una playa? El campo de concentración sí, es este. Sí, sí, Así sí, como sí, habla sí. tanto de arena, sí. entonces era esa pregunta si era que el campo de concentración era que estaban en la al, playa. de era un campo en la playa, uh -huh. de hecho la, la, una de las paredes del campo era el mar. Sí, sí, sí, y cuando a ella es. se refería a la yo antes lo iba a explicar porque igual alguien no conoce ese término, los, los que estaban en el campo eh, le llamaron así a la enfermedad de locura, porque los primeros meses estuvieron además sin ningún tipo de protección, estaban al, al, al aire, aire y al viento, sí, el aire los sí, sí. enloquecía dormían, hacían huecos en la arena para, para es, protegerse un es, poco es, del del frío. Que, sí, sí. Ese es el, el primer campo, si ves el mapa, al de el está uh -huh. nada más para la frontera, uh -huh. Es el primer lugar. Como no mandan tanto la arena, digo sí, si claro. voy a preguntar sí, si es claro. el primer El viento, la arena, eh, lo creo no que tiene que mucho en los obras. Telito, en los obras de los poemas que han hecho uh, algunos internados en los campos, en los um, dibujos lo tiene también eh, en los uh, cuadros de pintura, que tiene, hay mucho, mucho. Aquí lo tenemos eh, en los, eh, porque en Argelés hay mucho viento eh, como aquí, un viento frío. Llegaron en enero, en, el, en el febrero, llegaron en el peor momento. Además, creo que se como con un mes o cinco meses. Nada. Sí, sí sin ningún tipo de protección Luego empezaron a hacer carpas y barracones y demás, pero al principio llegaron absolutamente sin nada. Y fue el primer campo improvisado. Eh, luego fueron muchos. ¿eh? El año pasado, la exposición que trajo Manuel nos permitió conocer el, el horror de la cantidad de campos que se realizaron sí. para los meteoros españoles. Y vemos los barracos, el viento, y después la también, y los dibujos, los grabados. Estos son grabados hechos por Manuel Valenti de madera, y han eh, grabado en los campos, él, fue, él se fue, se volvió loco en los campos, se quedó dos meses, eh, ¿cómo se dice? La y un día se levantó, ha salido del campo, de la barraca, ha cogido una lata, ha cogido más, un poco de agua de mar, se ha puesto hacía frío después se, se fue hablando, comer, comiendo pero dos meses la ríe, y internado parecía que, que, que se fue. Pues acá, sí, sí, sí. Sí. Sí. si queréis podemos volver a compartir en Facebook y en otra página web el año pasado para la Universidad de Monula hicimos un, un mapa la ubicación de los campos de concentración eh, de españoles en Francia y con las diferentes graduaciones. Había graduaciones según cómo eh, Francia consideraba peligrosos los, los, los republicanos. Hubo un campo, por ejemplo, exclusivamente para anarquistas, que eran los, era el mal, con piernas, para los franceses. tenían mucho miedo del contagio, de revolucionario en Francia, entonces había, eran los más duros y había campos de disciplinamiento como uh -huh. el que contaba de Bulls, uh -huh. eh, campos más suaves uh -huh. eh, y lo que contábamos antes de las, las compañías eh, de trabajadores extranjeros que tuvieron miles de españoles. Uh -huh. o sea, había dos caminos, eso y después los que lucharon en la resistencia. En los militares franceses. también si los cogieron. Es tanto, que eran de los 500.000 que salieron ¿sí? había mucho combatiendo ¿no? uh -huh. sí. Militar y bueno, anarquistas, comunistas. Uh -huh. Aquí tenemos un autorretrato de Manolo Valente, de Este se llama ¿Qué te pasa, Manolo? Rito. Rito. con los ojos tenía fuego en la cara y las manos, temblor de cuerda en las piernas, aire en la boca parado. Ojos de locos, relojes, largas miradas le echaron, viendo que estaba en silencio sobre un recuerdo sentado. ¿Qué te pasa, Manolillo, que no parece gitano? Tu cabeza de algodón ha tenido un sueño raro, sueño de alambres de espinos y papel engudronado. Tu pelo negro tenías cuando los niños gritaron. Pero los niños han muerto de luna llena cargados. ¿Qué te pasa, Manolillo, que no parece gitano. Este tipo en Los Campos. me gusta mucho este libro. Este libro, me llama la atención por la edición y todo esto, es un libro antiguo este. Sí. Eh, que se editó supongo que después de salir de los campos, incluso hasta después de la guerra, ¿quién le editó el mismo? ¿Sabes algo de la historia de sí. esa edición? Um, ha hecho la primera vez un, un libro, salió en 1940, me parece, 1945-1946. Sí. Esta es la segunda edición. Que, queda, que ha hecho en 1970, vamos a ver. de Ah, sí. Eh, esta segunda edición, reproducción facsimilar de la primera de Arena y Viento, texto español de Juan de Pena, romancero de Refugiados, 1939, ilustrado con madera grabadas por Valiente aparecida en Perpiñán en 1949 y la edición facsimilar costó de 2.000 ejemplares, 26 con las letras de la A a la Z en papel de hilo guarro, castel 62 acompañado de un dibujo original de Valente y los 25 primeros numerados de 1 a 25 llevan un suplemento de ilustraciones en papel de 15. Este es el ejemplar número 978 de esos 2.000. Le encontré con una historia particular cuando terminó el... Um... Esta presentación que hago en francés, ¿eh? también um, miró en el, um, internet y he uh, puesto arena y viento. Y en Amazon salgo arena y viento. Miró. Y hace... Um, costaba... treinta Treinta no. <coughs> y cuando lo recibí estaba esto en una pequeña librería de un pequeño pueblo de cerca de Montpellier y llamó la, la mujer y ella no conocía nada de esta historia y cuando recibí el libro he visto que tenía una, una, una nota una dedicatoria de la sí. vida. La que busqué, eh, este es un profesor de la Universidad de, de Montpellier, que ha muerto ahora, por eso que los libros están en librerías esta... es de viejo y, y la mujer me decía, es un libro de, de Juan de Pena y también los grabados son de Manuel, <risa> pero dice... ¿Es la misma persona? No, no, no, son dos personas. Es una historia muy fenomenal. Y ahora estoy hablando con su, su sobrina, porque ha muerto, porque yo quiero hacer un recital de, de poesía sobre esto, también enseñar, porque... Nos, los, él estaba un escultor también, hay muchas, muchas obras de él en de, el de, ayuntamiento de Pacares, me parece, y no hace nada de todo esto. Yo me gustaría valorizar el, el patrimonio, porque no ha tenido... hijos ni hijas antes de Yo, frato, es que yo es, el trabajo, tremendo poner en valor a esta gente y entender que cuando se está en los campos la vida no para. Uh -huh. La vida es durísima, uh -huh. pero la vida sigue. ¿no? Uh -huh. y el que dibuja, dibuja y el que escribe, escribe. Que... Y tú ya el año pasado nos introdujiste en la resistencia a través del arte uh -huh. y, y bueno, esto es un, es un ejemplo impresionante, ¿no? De, de... Sí, sí. Y, y realmente, ojalá, nos sé, tengamos todos y todas capacidad, pues, el enero próximo de recordar que son 80 años de este, mm -hmm. o sea, este es un movimiento brutal de 500.000 personas, ¿no? mm -hmm. Luego el año pasado nos contaba cómo el, el régimen, eh, ¿cómo el fascista de Franco engañó a ciento y pico mil que volvieron les mm -hmm. dijo, no, vuelvan, no pasa nada, no, no va a haber ningún problema, y bueno, fueron todos a la cárcel, los mm -hmm. ejecutados y demás, ¿no? Y, y si no, deport esas deportaciones internas que hacían. Mm -hmm. Pero claro, quedaron trescientas y pico mil personas. Mm -hmm. Algunos pasaron vía Argelia a, a América, pero muchos quedaron en Francia. Tienes un dibujo de Argelia. Un dibujo de Argelia. Argelia? Ah, sí. Aquí lo tengo. tenemos. De Bartoli Muchos terminaron en cárcel, por ejemplo, ¿no? de, de cárcel. No dónde está llegando. No dónde dicho. Eh, Carolina, eh, Manuela ha pasado por Santander por el cariño que nos tenemos, pero va a dirección a Orense, a Yarit, que no está cerca, a un festival poético y ha tenido que viajar sola porque su marido enfermó, o sea, que ya se ha hecho en, en coche hoy desde <risa> Francia hasta acá y mañana <risa> <y más allá risa> se va para Orense, así que le agradecemos de verdad. Bueno, el sí, domingo sí, oh, por Francia. Vemos, uh, él se fue, uh, si, uh, estaba se fue se escapaba de los campos a cada vez y uh, los... Uh, no me... los candarme... Uh, los candarme lo mandaron al y lo cogía y lo ponía otra vez en los campos y él se fue otra vez, se escapaba otra vez también como él también que le, le, han, le han puesto en el baño en algeria ar en Argelia. Argelia y vemos que están contando con los... Los, los países, eh, aquí, por eso, aquí esto es fenomenal, vemos, vamos, vemos una mano, simplemente, con una alambrada, un eh, viento, una mano que sale arena. de la arena, arena sí. sí. con un pedazo de alambrada, y una, una alambrada, verdad es que son impresionantes. Entonces, ahora si les quiere echar un vistazo, no, se lo quieren ya Sí, sí. Por la pequeña historia, este bastón que tenía una cabeza muy... se fue a México, estaba el amigo de, de, de Frida Kahlo. Mm. El amigo de Frida sí. sí. Está, no sé si le he puesto en, en... Sí. sí. Ah, sí, la de sí. ah, sí, la derecha. Sí. ¿La de la derecha? Sí, sí, es, sí. Respuesta. Sí. Sí. Me está, ahí está. Es? es condición terrible. Sí. Trabajo también. No hacía el trabajo. Tenían la lapiste Tremendo. La vale. que es la diferencia con este, Frank Tapel, que sí. él quería un, racionalizar um, todo, ¿no? Como un periodista. Como un periodista. Un periodista, sí. Un periodista. Uh -huh. ¿Eh? sí, sí, yo soy periodista. Quiero enseñar cómo están las cosas, pero no quiero opinar. Quiero opinar. Aquí vemos cuando trabajaba en la compañía de trabajo de los extranjeros en los pueblos a Francia. Así a Hacia... vemos. Puede mirarlo, eh? no hay problema. Pero por eso tenemos que poner los estos, sí, sí, podemos sí, mancharlos sí, otros, pero por los otros no. En el lugar si queréis, eh, por pescado, saberlo, le hacemos un, un aplauso de... de